saben, internet es un mundo de posibilidades para vender. Yo creo que ya ustedes si tienen redes sociales y si han creado su tienda en línea como pues les hemos venido incentivando desde la estrategia digital, se han podido dar cuenta de que en internet hay muchas posibilidades para dar a conocer su negocio. Según Nielsen, eh, en la actualidad existen más de 4.000 millones de personas que se conectan a Internet. Eh, esto representa un 53% de la población mundial y el 92% de este 53% se conectan en, a Internet por medio de dispositivos móviles. Esto es muy importante. El 85% de estas personas, que, son, que representan el 3.4 millones de personas, se conectan todos los días. Y adicional a eso, según un est el estudio que, que, se re que realiza We Are Social en conjunto con HotSuite, eh, ellos nos dan a conocer que de esta cantidad de personas que se conectan a Internet, 280 millones se conectan a diario y por mes a Instagram y Facebook. Entonces, estas cifras se las damos porque queremos que se den cuenta que las redes sociales e Internet son un espacio que pueden utilizar perfectamente para dar a conocer su negocio. O sea, aquí tenemos más cifras, entonces, más de mil millones de usuarios se mantienen activos en Instagram. Como ustedes saben, Instagram es una de las redes sociales con más auge durante los últimos años. ¿Y esto a qué se debe? A que ha crecido el doble eh, por año, digamos, a comparación de, de Facebook, ellos han crecido el doble, entonces, es una red social a la cual debemos ponerle mucha atención y debemos enfocarnos también, si queremos, pues promocionar nuestros productos hay que tenerla en cuenta para desarrollar la estrategia digital de nuestro taller artesanal. También en Facebook, 2.300 millones de personas se conectan a, a mundial, pues mundialmente a Facebook y más de 7 millones de anunciantes, o sea, de talleres, pues de talleres y de empresas se conectan también para pues, dar a conocer su producto. Por otro lado, bueno, en cuanto a la generación de ventas, aquí hay algo muy importante y es que investigamos y nos dimos cuenta que en las, redes, las redes sociales están en este momento teniendo un impacto sobre las decisiones de compra que realiza una persona. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las redes sociales tienen potencial para mostrarle a las personas, oiga, mire, este producto lo puede comprar. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues ustedes que tienen sus talleres artesanales deben ponerle atención a qué publican, a cómo publican, a cuándo publican, entonces por eso hacemos esta charla al día de hoy, porque queremos que pues, ustedes puedan conocer un poco mejor las herramientas de estas redes sociales para que bueno puedan también ser parte de estos influenciadores a, pues, en cuanto a la compra de productos y servicios en Internet. Bueno, vamos a empezar. Eh, vamos a empezar por Instagram primero, pues la idea es que desarrollemos esta charla de la siguiente forma, vamos a hablar de algunas de las aplicaciones y de las novedades que tiene Instagram y luego vamos a ir a Facebook. Entonces vamos a empezar con Instagram, Cami. Bueno, entonces ahorita les vamos a mostrar aquí la pantalla de un celular, porque bueno, como ustedes saben, Instagram es una, una red social que está adaptada pues, principalmente a... Para, para trabajar directamente desde el celular. Entonces, como somos un taller artesanal, lo más importante es que debemos tener nuestra cuenta en perfil empresarial. Aquí nosotros creamos actualmente el de Juan el Artesano, que es como nuestro avatar de artesano digital. Entonces, lo importante y lo primordial es que si ustedes tienen un taller y quieren promocionarlo, creen su cuenta eh, en forma de, taller, de, de empresa o, o producto comercial. Para hacer esto, entonces, les voy a mostrar aquí un pequeño ejemplo. Yo sé que ya muchos lo saben, pero para los que no saben, vamos a hacer aquí un breve ejemplo de cómo pasar nuestra cuenta. Cuando uno realiza su cuenta, cuando uno crea su cuenta, la debe crear primero como forma de persona. Para pasarla a perfil empresarial, entonces vamos a darle clic a la pestañita que tiene tres líneas, listo, aquí se abre y van a encontrar varias opciones que tiene eh, Instagram pues para el manejo de la cuenta, se van a configuración, vamos a configuración, listo, aquí lo vemos, y entonces aquí nos vamos a cuenta, ven la opción de cuenta, Listo, aquí hay okay. varias cosas que podemos encontrar de la sincronización y configuración de nuestro perfil. Y vamos a encontrar eh, un texto en azul que, se llama, que dice cambiar a cuenta profesional. Entonces le vamos a dar clic a cuenta profesional. Entonces ahora nos aparecen dos opciones. Recuerden que Instagram y Facebook constantemente están haciendo cambios en las actualizaciones de sus apps. Entonces, digamos que la primera recomendación es que ustedes siempre estén muy pendientes de todas las actualizaciones, que las mantengan al día, con eso se les va a ver reflejado todos los cambios que estas redes sociales apliquen, pues para que ustedes puedan también administrar mejor sus cuentas. Entonces, en este momento tenemos dos. Creador, que es para figuras públicas, como eh, ustedes han dado cuenta, youtubers, instagramers, influenciadores, pero como nosotros somos una empresa, entonces la idea es darle clic a empresa. Entonces le damos acá en Empresa, Siguiente. Entonces aquí digamos que se empieza la configuración para poder hacer eh, el cambio de nuestra cuenta personal a una cuenta empresarial. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener una cuenta en perfil empresarial? Instagram también nos, nos dice esto desde el mismo inicio que la vamos a cambiar. Vamos a poder tener eh, pues la información de nuestros seguidores, pero no solo de los seguidores, sino también todo el rendimiento de las publicaciones que hacemos, que más adelante les voy a explicar un poquitico más o menos cómo se pueden ver estas estadísticas, que son importantes para que ustedes puedan saber si realmente está funcionando lo que están publicando, si no, cuántos seguidores tienen, de dónde se están conectando. Entonces, esto es un plus para una cuenta de perfil empresarial. Por otro lado, pues podemos crear eh, promociones eh, o anuncios publicitarios, que de esto les vamos a hablar en la última charla de nuestra estrategia artesano digital. Y adicional a eso, vamos a tener opciones para poner botones de contacto. Entonces, en la configuración, aquí no le voy a dar continuar porque esta es la cuenta de mi compañera. Entonces, se la cambiaría a, a profesional, pero la idea es que ustedes cuando ya tengan acá eh, la opción, le dan clic a continuar y ahí ya pueden tener su cuenta de perfil empresarial. Bueno, entonces, ahora sí les voy a mostrar cómo nos aparece nuestra cuenta de Perfil empresarial que sí cambia, tiene varios cambios eh, en cuanto a la visualización, por ejemplo, miren, si ustedes se dan cuenta que ya tenemos las opciones de correo, que está una especie de botón, entonces cuando un seguidor quiere ingresar a su cuenta, entonces si le da clic a la opción de correo, inmediatamente se va a direccionar a, a, la, a la bandeja de correo para que les pueda escribir por ahí también, entonces esto es un plus. Usted que, que tiene esta cuenta. Otro plus que tiene la cuenta de, de perfil empresarial es que vamos a poder publicar videos en el IGTV. Esto solo se, lo, se le permite a las, a las cuentas de perfil empresarial. Eh, hay otro plus también que tenemos y es que vamos a poder, pues digamos que si tenemos más de 10 mil seguidores, eh, vamos a poder ponerle enlace a las historias. Entonces, ténganlo muy en cuenta para que podamos administrar mejor esta cuenta. Listo, tenemos nuestra cuenta. Entonces, vamos inmediatamente a mostrarles una de las, digamos que de las novedades, que no es tan novedad, pero todo el tiempo eh, Instagram le anda haciendo actualizaciones a esta opción y es el de las historias. Entonces, recuerden que con las historias nosotros podemos hacer, pues desde de las historias podemos hacer un aliado para gestionar todos nuestros contenidos y llamar la atención de nuestros clientes. ¿Qué son las historias? Las historias son contenidos de fotos o videos con una duración de 24 horas activas en nuestro perfil. ¿Qué nos ofrece la función? Esta función tiene diferentes opciones para hacer pues, que nuestras historias sean pues digamos que varias, varias opciones aquí se las voy a mostrar de una vez. Listo. Aquí estamos viendo la cámara. Vamos a hacer una historia en este momento para poderles explicar de mejor forma cuáles son las opciones, que No, despacito porque Ah, no, no. perfecto. Bueno, aquí les presento a nuestra compañera, Elizabeth Rodríguez del Cia Y entonces, vamos a hacer una historia. Si ustedes se dan cuenta, él, tú me puedes decir, bueno, también los invito a que me digan si me están siguiendo bien, si estoy muy muy rápido. ¿Listo? Perfecto. Bueno, entonces, esta es la opción de las historias. Aquí, entonces, vamos a hacer una fotografía. Entonces, como les venía diciendo, eh, las historias de Instagram tienen una duración de 24 horas activas. Y este, este contenido es como para hacer un poco más, más atractivo nuestros contenidos. Entonces, aquí les voy a mostrar. Como ustedes se dan cuenta, acá esto tiene varias opciones. Tiene opción para hacer texto, por ejemplo. Aquí podemos hacer una, una historia con texto. Podemos hacer un en vivo, Esto es el, el en vivo eh, yo se los recomiendo cuando de pronto tengan algún evento importante en el que ustedes quieran pues, que, los, que los sigan y que vean lo que está pasando en su evento, de pronto un pedacito en una feria, eh, no sé, que vayan a participar en algún evento, que, que hagan un taller de oficio, por ejemplo. Esas cositas las pueden ustedes poner en transmitir en vivo, bueno, para que los sigan. Cuando ya, digamos, uno graba un video en vivo, ya después te va a aparecer la, la, la grabación tiempito después y lo van a poder publicar como historias. La otra opción es normal, que es como lo vamos a hacer ahorita. El boomerang. El boomerang es una especie de video. Vamos a hacer aquí uno pequeñito para que lo vean más o menos como es. Listo. si ¿Sí ven? Es un video divertido de lo que podemos hacer. Entonces, estas son opciones que ustedes pueden utilizar para mejorar sus contenidos sin necesidad de tener pues muchísimas, eh, digamos, una cámara, luces, no, lo pueden hacer así tranquilamente y les va a salir muy bien. También está súper Zoom. Bueno, son muchas las opciones que tiene Instagram. ¿Qué es lo primordial de todas estas opciones? Que ustedes revisen, que, que todo el tiempo estén, digamos que una palabra que usamos muchísimo los colombianos es cacharrear. Entonces, eso es lo que deben hacer ustedes: explorar las aplicaciones cómo funcionan y de esta misma forma eh, van a poder, pues, primero afianzarse un poco más en esto, tenerles más confianza porque muchas veces eh, lo que pasa es que no las usamos muy bien también porque no porque no les tenemos confianza, no sabemos cómo funcionan, pero lo que uno debe hacer para poder eh, utilizar mejor una aplicación es practicar, practicar mucho. Entonces, vamos a tomar aquí una fotito para hacer una historia listo, a ver, vamos a ver que se vea bien, listo, tomamos la foto, perfecto, cuando uno toma el producto, el video o la fotografía, hay, le, le empiezan a salir otras opciones a, la opción de, a, a las historias, entonces está primero el de los filtros, acá hay filtros divertidos que bueno, yo, ah, bueno, primero hay unos filtros que son cambios de color, que ustedes los pueden utilizar deslizando su dedo hacia la izquierda, izquierda, derecha, sí. izquierda, sí. perdón, entonces ahí ustedes se están dando cuenta, va cambiando de color, esto funciona digamos que muy parecido como funciona eh, la, la publicación de, de, las, de las fotos o de los videos en el feed de Instagram, estas las pueden utilizar dependiendo de lo que ustedes quieran lograr con su publicación. Hay otros filtros que son unos filtros divertidos, que en estos pues la verdad yo sí les aconsejo que tengan mucho cuidado cómo los utilizan, porque la idea es, pues que obviamente ustedes, como son empresa, taller artesanal, pues que se vean, pues digamos que sí, con toques divertidos, pero pues no tan divertidos, para no, pues digamos que como cambiarle el sentido a su cuenta y al producto. ¿Listo? Bueno, también hay otras opciones, seguimos acá con nuestra foto, tenemos las opciones de los stickers. Aquí en stickers tenemos varias cosas, ubicación, como lo ven, la ubicación les permite a ustedes pues, agregar eh, el lugar donde se encuentran, una mención, si de pronto quieren hacer una mención de una cuenta de Instagram de otra persona, de hecho, también pueden ustedes auto-mencionarse y no estaría nada mal. Un hashtag, que ustedes saben, los hashtags son súper importantes para que, nos, para que puedan encontrar nuestro contenido de una forma más fácil, entonces se los súper recomendamos. Eh, está la opción de GIF, entonces démosle aquí en GIF clic, y aquí van a encontrar muchas cosas divertidas, también que le pueden poner a sus, a sus historias, por ejemplo, vamos a utilizar este, se lo vamos a poner aquí a, a nuestro toro de... ¡Ay! ¡Auxilio! Espérenme un segundito. Listo, ya, entonces aquí tenemos un, un GIF divertido, se lo vamos a poner aquí a nuestro toro de Barranquilla, de las máscaras del carnaval de Barranquilla, también tenemos otras opciones, entonces está para ponerle la hora, para hacer una encuesta tal vez ustedes quieran decir eh, no sé, están dedicados a por ejemplo aquí en esta, en esta imagen del toro, entonces eh, ¿cuál es tu máscara del carnaval favorito? ¿la del toro o la del tigre ¿sí? puede ser una, una, una opción, todo esto ¿con qué? pues llamando también a la interacción de sus seguidores, eso es muy importante también tenemos la opción de hacer preguntas. si ven? ¿sí Hacen una pregunta. Eh, Aquí la eliminamos ya. Tenemos también cuenta regresiva. Por ejemplo, la cuenta regresiva sería súper interesante eh, utilizarlo, por ejemplo, cuando van a ser parte del número Van a estar en la feria de artesanías Entonces, el, más o menos, digamos, el, el primero de diciembre ustedes van a empezar a hacer su cuenta regresiva para que, el día de la feria ya les sale a ustedes la promoción de que hoy inicia la feria. También tenemos otra opción para las reacciones. ¿Listo? Entonces, aquí uno le puede cambiar los iconos, los iconos que ustedes quieran. Bueno, no el del bravo, ¿no? Digamos uno así. Entonces, aquí podríamos escribir, así son las tradiciones de nuestro país. Vamos a escribirlo, vamos a ir haciendo esta historia. Las tradiciones. Mientras tú haces eso, eh, hay una pregunta Ajá. que es muy sencilla y es cuánto tiempo puede durar el video en las historias de Instagram. Vale, tanto las historias como las imágenes, todo lo que, todas las, digamos que los contenidos que uno haga para las historias, tienen la opción de que duran 24 horas activas. En las historias. Ahorita les voy a explicar. Y el que tú subes a una historia, ¿cuánto tiempo debe tener? Ah, la duración del video. Ok, Los videos eh, todos tienen eh, un tiempo de duración máximo de 15 segundos. ¿Y dura 24 horas? Dura 24 horas eh, activo. Perfecto. Entonces aquí le vamos a poner esto así. Mira, si son las tradiciones de nuestro país, esto, pues yo sé que ya muchos lo conocen, pero la idea es como también las personas que no se han acercado muy bien a esta aplicación que las puedan conocer de mejor forma listo entonces aquí tenemos más cosas cuestionarios chat stickers todo lo que ustedes quieran ponerle a sus historias se lo pueden agregar no hay ningún problema vamos a borrar esto ay auxilio listo ay no bueno eh, a veces también hay que explorar los celulares, hoy estoy desde un celular que no es el mío y por eso me pasan estas cositas, pero listo, ya, vamos solucionando. También hay otra opción que es el de las letras. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un hashtag, también los hashtags los podemos hacer escritos, vamos a poner acá nuestro hashtag artesano digital. Digital. Y miren, aquí les voy a mostrar, esto tiene muchas opciones de letra. Entonces, tenemos esta, neón, eh, esta máquina de escribir, negrita, la clásica, la clásica le podemos poner colores también. Entonces, para que ustedes también aprovechen estas opciones y pues, puedan hacer de sus historias contenidos más agradables. Listo, también se les puede cambiar el color. Vamos a cambiarle el color a este, por ejemplo. Vamos a ponerle este anaranjado. ¿Listo? Y también tenemos opción de marcadores, miren, muchas opciones de marcadores. Entonces, todo esto ustedes lo pueden utilizar para sus historias. Entonces, cuando ya tenemos nuestra historia, la vamos a dejar así, sencillita, eh, le vamos a, a dar, listo, a listo. La tenemos así, ya está es la historia que queremos publicar. ¿Qué pasa? Como les estaba yo contando, eh, las historias... Cuando nosotros cuando tenemos una cuenta empresarial que tiene más de 10.000 seguidores, automáticamente se nos va a um, habilitar eh, la opción de enlace. En este enlace vamos a poder publicar nuestros contenidos externos de nuestra página web, si de pronto tenemos eh, alguna tienda en línea, eh, lo que sea, no importa, lo vamos a poder publicar allí. También eh, los enlaces a nuestros videos de IGTV, que ya en un segundito les voy a contar de qué se trata esto. Entonces, aquí tenemos nuestra historia, le vamos a dar enviar y aquí le damos compartir. Ah, bueno, dice, ¿y la historia de Facebook? Vale, le vamos a dar compartir acá y le damos listo. Perfecto, entonces, bueno, acá nos están contando algo ahorita les cuento de eso. Bueno, aquí, como se dan cuenta, ya tenemos nuestra historia. Ya un momento pues, se las muestro. Así nos queda la historia, entonces ustedes acá se van a dar cuenta que tenemos otras opciones. ¿Qué podemos también hacer nosotros con nuestras historias? Digamos, ¿qué se puede publicar en las historias? Podemos publicar la, las actividades de nuestro taller, podemos publicar la cotidianidad de nuestro oficio, digamos, ustedes son joyeros, entonces, como están haciendo una, una pieza de joyería, lo mismo si, si están tejiendo, pueden mostrar parte del proceso, lo pueden hacer en video, lo pueden hacer en fotos o sea, todo lo que esté a su imaginación y a su creatividad, está bienvenido en esta opción, siempre y cuando siempre se resalte eh, pues la actividad del taller. Bueno, eh, hay otra forma también, hay otra opción, y es que podemos también replicar las publicaciones en nuestro feed. Por ejemplo, les voy a mostrar esta que hicimos ayer. A ver si nos sale. Bueno, ya les muestro. Ah, a mí esta. Entonces, esta publicación que ustedes ven acá es un video que publicamos, que se publicó desde la cuenta de artesanías de Colombia. Entonces, si a ustedes les parece algo agradable, de pronto que los etiqueten en una cuenta externa, pues sería súper chévere porque ustedes pueden también publicarlo en sus historias. Entonces, no solo colaboran a darle tráfico a otras cuentas, sino también pues que ustedes también se pueden seguir haciendo promoción de esta forma. ¿Listo? Bueno, otra opción que tenemos, como yo les estaba diciendo, entonces una historia en Instagram tiene la opción de duración de 24 horas, pero tenemos eh, otras opciones que nos permitan que nuestras historias pues, puedan perdurar más en el tiempo. ¿Cuál es esta opción? Las historias destacadas. Entonces, las historias destacadas son estos circulitos que ustedes encuentran aquí arribita antes de escribir sus publicaciones y se van a crear de la siguiente forma. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer es hacer su historia. Sin historia, si no tienen ninguna historia, no van a poder hacer una historia destacada, ¿vale? Entonces, eh, la idea es que ustedes le den clic a nuevo. Entonces, cuando le dan clic aquí a nuevo, les va a aparecer esto. Tenemos ya dos historias en nuestro archivo de historias. Entonces, como ya tenemos esta que del video de artesano digital eh, destacada, vamos a destacar la que acabamos de hacer de la máscara del carnaval. Entonces, le damos clic ahí en el circulito y le damos siguiente. Perfecto. Entonces, aquí nos aparecen varias opciones. Entonces, aquí podemos, que es lo chévere de esto, es que nosotros podemos ponerle los títulos que queramos a nuestras historias destacadas. Entonces, vamos a ponerle a este, eh, tradiciones. Tradiciones. Perfecto. Aquí nos queda nuestro título y le damos agregar. Ahí, agregar. Listo. Entonces, aquí se dan cuenta que automáticamente les aparece ya otro círculo con en la historia de tradiciones. ¿Vale? Entonces, si ustedes ven, no sé, digamos que, que, que es lo chévere de esto que ustedes pueden hoy en día también ya modificarlo y personalizarlo como quieran. Para esto, pues, deben crear las imágenes. Eh, y, y los títulos también, pues, que sean dependiendo de lo que ustedes realizan Digamos, si vamos a editar, si vemos esta, si se dan cuenta, pues, la que dice webinar, se ve Juan el artesano, pues, muy bonito, pero la historia de tradiciones en la portada no se ve tan chévere. Entonces, pues vamos a ingresar a ver si la podemos modificar. Le damos aquí en más, listo. En más nos aparecen varias cosas. Eliminar la historia destacada de pronto quieran eliminarla, o editar la historia destacada. Entonces, vamos a darle clic a editar. Entonces, aquí en editar, nosotros podemos cambiarle el nombre, pero también podemos editar la portada. Entonces, aquí vamos a poner, vamos, podemos agrandar la imagen un poquito mejor, listo, para que se vea tal vez un poco más clara. Le vamos a dar aquí listo, se le da listo para guardar y ya, automáticamente nos queda la portada de nuestra historia modificada. Listo. Eso por, por el tema de las historias destacadas. Hay un consejo muy chévere que les quiero dar, eh, digamos que si no tienen todavía una tienda en línea, si no están vendiendo por Internet, pero quieren a, dar a conocer sus, sus productos. Entonces les voy a mostrar una cuenta unas cuentas que encontramos también muy chéveres de artesanía. Eh, listo, les voy a mostrar esto. Por ejemplo, ¿qué pueden hacer ustedes? Como ustedes se dan cuenta acá, tenemos varias historias destacadas de esta cuenta que hace codiseño entre diseñadores y artesanos de la comunidad de Entonces... Aquí ustedes se dan cuenta que tenemos varias cosas que ellas han puesto, las, sus colecciones. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación? Que si ustedes tienen una línea de productos y los quieren dar a conocer, se apoyen de las historias destacadas para poder dar a conocer de mejor forma su producto. Por ejemplo, vamos a buscar aquí otra. A ver si la encontramos. A ver, a ver, a ver, estamos buscando. Bueno, si no uso. Si las tengo por aquí. Digamos esta de ladio, que que eh, ellos realizan filigrana tradicional mopocina. No Entonces, por ejemplo, ¿ustedes se dan cuenta que en sus historias destacadas? ¿Me están viendo bien? Sí, perfecto, Bueno, vale. Entonces, tenemos aquí brillar. Estos son las opciones que ellos hacen. Ah, bueno, aquí no la podemos ver. Ya ahorita ingreso a la cuenta para que la vean. Listo, ya estamos ingresando acá. Sí, sí. Listo. Bueno, hay una pregunta. Es que Dale, de una. Es, eh, quisiera saber si en los hashtags se deben escribir en letra minúscula o si se pueden escribir con mayúscula inicial. Bueno, bueno. digamos que esto no tiene ningún, ningún inconveniente, se pueden escribir con minúscula, con mayúscula. Pero la idea es que, digamos, que visualmente se vea bien. Entonces, ustedes quieren ponerle la letra eh, inicial también para diferenciar las palabras, digamos, cuando son dos palabras, por ejemplo, artesano digital, si ustedes se dan cuenta, no sé si están viendo mi pantalla en este momento, entonces pues aquí artesano digital lo hacemos eh, con altas en el inicio de cada palabra, porque pues digamos que tratamos de que se vea un poco más entendible la palabra. ¿Listo? Bueno, sí. bueno, perfecto. Entonces, aquí vamos a buscar a heladio, que es lo que yo quiero mostrarles. Tenemos la de eladio filigrana Entonces, ustedes se dan cuenta, ellos aquí tienen topos, aretes, anillos. Entonces, esta es una idea que ustedes pueden utilizar si quieren dar a conocer sus productos. Pues, que sus clientes se interesen por sus productos, que los vean al natural, o que sean fotos ya establecidas, pues, tomadas en estudio, no importa, lo ideal es que pues también puedan tener como apoyo esta opción de Instagram para que puedan promocionar sus productos, porque si a una persona le interesa, lo ve en la historia, ve que tienen muy organizado su Instagram y dicen, bueno, tal vez ellos sean unas personas también muy confiables para comprarles, que esto también es muy importante, o sea, también digamos que hoy quiero hacerles las recomendaciones que traten que la imagen de su, de su taller, de su empresa en redes sociales se vea muy confiable y esto cómo se logra, eh, eh, pues escribiendo muy bien, dando todos nuestros datos de comunicación, teléfono, correo, de pronto si tienen una tienda, pues también la dirección de la tienda, adicional a eso también eh, que la imagen, pues se vean muy bien los productos, que, que se vean entendibles, así como por ejemplo vemos en esta, en esta cuenta que se ven que se ven bonitos, entonces la idea es que ustedes siempre le apuesten a esto para que las personas se interesen en ustedes. ¿Qué es el IGTV? Yo sé que ya muchos lo saben, pero para los que no saben lo vamos a repetir. El IGTV es la opción, la función que tiene Instagram que permite publicar videos de entre un minuto a 10 minutos, a 15 minutos, perdón. A ver, les mostramos por aquí la presentación mientras yo hablo.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 entonces, publicas tú tu primer video y ya de ahí en adelante te sale la, la, la, la pestaña activa. Bueno, sigamos. Entonces, creo que la, la información que viene a continuación es de lo que te estaban preguntando sobre las etiquetas de los productos, ¿verdad? Sí, a cómo, cómo agregarle detalles como precio, link de la página web o comprar desde Instagram. Uh -huh. Bueno, les cuento, esta función se llama Instagram Shopping. Entonces, esta es como la función y el desarrollo que mejor se le ha podido ocurrir a Instagram con el fin de dar a, a conocer y de promocionar y de vender eh, nuestros productos. Listo, entonces, ¿qué, qué, qué opciones tiene esta, esta opción? Cuando nosotros la activamos, tenemos la opción de... Eh, que nuestros seguidores puedan conocer más del producto, como por ejemplo lo que tú dices, Elizabeth, de las etiquetas. Ok, vamos a ver si de pronto desde aquí... Bueno, lo que pasa es que desde acá no se puede hacer... Vamos a probar si desde el computador ya podemos ver las etiquetas y si no lo hacemos desde el computador, desde el tele Listo, perfecto. No se puede ver todavía las etiquetas desde el computador, entonces lo vamos a hacer directamente desde el celular entonces, ¿cuáles son las etiquetas que nos salen cuando tenemos la, la, la función de Instagram o Shopping? vamos a salirnos de acá vamos a buscar a una cuenta que tenemos de ejemplo para que ustedes puedan ver esto que es SASA. perfecto, entonces ¿qué ven de diferente ustedes acá? La primera diferencia es que tenemos un botón nuevo activo en la pestaña que es como un bolsito, que es el icono de compras de Instagram. Y adicional a eso también, eh, tenemos en, en diferentes publicaciones como esta, por ejemplo, tenemos ese botón. Entonces, este es el botón que se activa cuando nosotros eh, instalamos y pues activamos esta función. Entonces, cuando le damos clic acá, eh, en el botoncito nos empiezan a salir los productos que tienen esta cuenta en su, en su catálogo y adicional a eso, también si le damos clic al producto, nos sale la información. ¿Listo? Entonces, esta función lo que hace, lo que permite es que podamos etiquetar nuestros productos en las imágenes que publicamos. Para esto hay que tener unos requisitos y aquí sí quiero que me presten mucha atención que eh, escriban muy bien esto, porque es muy importante para que ustedes puedan activar esta función. Entonces, necesitamos unos requisitos. El primer requisito es tener una cuenta en Instagram con perfil empresarial, que ya lo hicimos, ya sabemos cómo hacerlo. Eh, el segundo requisito, tener un fanpage en Facebook, y este fanpage debe estar vinculado directamente a nuestra cuenta de Instagram, bueno, a la misma cuenta. Debemos tener también en nuestra cuenta de Instagram, digamos que registrada una, una actividad, y esta actividad consta en hacer publicaciones, debemos tener como mínimo nueve publicaciones. Entonces, deben ustedes estar también muy pendientes de esto También debemos tener descargada la última versión de nuestra cuenta de Instagram. Esto se puede descargar desde la App Store eh, para celulares de Apple o en el Google Play Store para sistemas operativos Android. Bueno, y bueno, aquí vienen, digamos que, los dos requisitos más importantes y de los cuales vamos a hablar ahorita más adelante, pero se los voy a ir explicando, y es primero vender productos en una página web o tienda en línea. Y el segundo es tener activo nuestro catálogo en nuestra tienda de Facebook, que ya ahorita les vamos a decir eh, en dónde se puede crear esta tienda. ¿Listo? Entonces deben tener esto para poder, para que nos salga la, el OK, para que podamos activar este botón. Bueno, entonces cuando ya tenemos todos los OKs, eh, cuando ya tenemos nuestro catálogo, cuando lo tenemos activo, cuando lo tenemos integrado a nuestra cuenta de Facebook y a nuestra cuenta de Instagram, eh, nos van a decir aquí lo siguiente: cuáles son los pasos. Entonces, estos son los pasos también. Recuerden que esta presentación la vamos a tener máximo en ocho días activa, porque eso sí es muy importante que ustedes lo revisen, lo revisen y lo revisen para que lo puedan activar muy bien. Bueno, otra de las opciones, <coughs> perdón que tenemos en Instagram, es la opción de mirar las métricas. ¿Qué son las métricas o las estadísticas? Bueno, pues son, es el rendimiento que tienen nuestras cuentas, eh, nuestras publicaciones, y de esta misma forma vamos a poder medir el impacto de nuestras publicaciones. Listo. Entonces, bueno, ya estamos acá en nuestra cuenta Artesano Digital. Nos vamos otra vez a la pestañita de tres rayitas. Aquí se nos activan todas las opciones. Entonces, ¿qué encontramos acá? Tenemos pues archivo, entonces en el archivo les explico así rápidamente, es donde vamos a encontrar como todas las, tanto las publicaciones como, mire, publicaciones, ah, bueno, no sé, ah, bueno, sí, archivadas es cuando, por ejemplo, eh, las inactivamos. Entonces, inactivamos una publicación, nos va a aparecer ahí, en este momento tenemos el archivo y el registro de nuestras historias. Volvamos otra vez a la pestaña y vemos eh, la opción que dice Estadísticas. Entonces, como yo les estaba diciendo, eh, medir el resultado de nuestras publicaciones permite saber cómo va el desarrollo de nuestra estrategia digital, así como también que podamos tomar decisiones. Las estadísticas nos ayudan principalmente a eso, a tomar decisiones respecto a lo que estamos publicando en nuestras redes sociales. Entonces, aquí eh, les voy a mostrar, en la, en la opción de estadísticas de Instagram, tenemos activos como tres ítems principales, está el contenido, está la actividad y está el público. Entonces, como aquí tenemos poquitas estadísticas, porque no tenemos muchos seguidores, esta cuenta está ahí, si la pueden ver empezando, vamos a hacer el ejemplo por medio de esta cuenta que tenemos más rendimiento. Ok, listo, entonces... En la parte de contenido eh, nos muestra cuál es como el alcance y las principales publicaciones más exitosas que hemos publicado y esto depende muchísimo también del tiempo en el que lo vamos a, a revisar. Entonces, aquí dice publicaciones del feed, bueno, 19 publicaciones hemos hecho durante la última semana, entonces vamos a darle clic a ver todas. ¿Qué le encuentran aquí? No sé si se ve el cursor. ¿Se ve el cursor? No. No, bueno, pues, entonces, Ay, ya, ya, sí, ya. perfecto. Entonces aquí donde dice ver todas... Vamos a darle clic ahí. Y aquí nos aparecen más opciones. Entonces, aquí vamos a encontrar lo que yo les digo. En este momento la interacción, o sea, las publicaciones que más likes han tenido en un año. Entonces, si queremos modificar todos estos ítems, vamos a darle clic a la palabra interacción y aquí nos aparecen varias opciones. Entonces, tenemos opción de filtrar por fotos, por interacción, bueno. Entonces, el alcance, entonces, a cuántas personas le hemos llegado con nuestra publicación o con nuestras publicaciones. Eh, si tenemos eh, enlaces de cómo llegar a nuestra cuenta, a nuestro perfil, también los podemos medir. Podemos medir también el clic en nuestro sitio web. Si ustedes ponen su página web eh, en el perfil, también van a poder saber pues cómo, cómo qué tantas personas han, han, se han interesado en ingresar. Si tenemos comentarios, también podemos medirlos, cuántas veces han entrado a la opción de correo electrónico, las impresiones, la interacción. bueno Aquí tenemos muchísimas opciones, que es como todo lo que una persona puede hacer en nuestra cuenta de Instagram. Y también podemos, bueno, vamos a dejarlo, por ejemplo, eh, en alcance. Listo, entonces vamos a filtrar, filtrémoslo por todos. Podemos, ah, aquí también se me ha olvidado decirles, podemos filtrar si queremos saber por eh, las fotos, por los videos, por las publicaciones en, en secuencia, o sea, las galerías, y este es... Ay, se me vio Bueno, aquí no, aquí no me dice, pero ya, ya les confirmo eh, cuál es esta. Y adicional a eso también podemos medirlo, ¿por tiempo Entonces, podemos medirlo por 7 días, 30 días, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Vamos a hacerlo por 7 días. Entonces, ya tenemos aquí lo que queremos medir y lo que queremos filtrar para saber el rendimiento. Perfecto. Entonces le damos a aplicar y aquí automáticamente les muestra. ¿sí? Aquí les muestra cuáles son las publicaciones que han tenido mayor alcance durante siete días. Esto lo pueden hacer con todas las publicaciones, con todos los filtros, no importa. Lo importante es que ustedes puedan tener esto pues, para saber, por ejemplo, digamos, aquí en, en esta foto de, eh, de estos bolsos. Fue la que más tuvo, pues, alcance. Entonces, esto nos da un índice de saber, bueno, podemos seguir, pues, no siempre, pero sí hacer publicaciones más de este tipo eh, y les va a, pues, van a tener mayor éxito. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Por otro lado, entonces, hablábamos por la actividad. La actividad es, digamos que cómo se mueve nuestra, nuestra, nuestra cuenta de Instagram en redes, pues, perdón, nuestro perfil en Instagram. Entonces, aquí está muy chévere también, porque vamos a poder medir, por ejemplo, los días que más hemos tenido interacciones, ¿no? Y aquí también podemos seguir tomando decisiones, miren, los domingos y los jueves, para nosotros son los días que, en los que más, pues, nos hemos movido, o sea, quiere decir que podemos apostarle a hacer Mejores publicaciones estos días para que sigan teniendo mayor impacto. Entonces también podemos ver datos importantes como cuántas personas han visitado nuestro perfil en un tiempo determinado, los clics, correos electrónicos, cómo llegar, cuántas personas, eh, la, los días de la semana en los cuales eh, pues, hemos llegado a más personas. Acá se dan cuenta que por ejemplo es el domingo. Entonces estas son cositas que hay que tener muy en cuenta. Y por último, el público. Dependiendo del público, también podemos pensar eh, a quién le vendemos, cómo vendemos, a quién le estamos llegando y de esta misma forma, pues, también pensar, por ejemplo, de hecho, también les, les serviría muchísimo a ustedes en cuanto a la producción de sus productos. Eh, si son más mujeres y se dedican... Eh, bueno, acá en este caso, como se dan cuenta, les voy a explicar desde el principio, perdón. Eh, entonces, estamos con con los lugares principales, o sea, las ciudades, por ejemplo, de nuestro país, a donde más llegamos. Entonces, primero Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, no las muestra todas, sino como las, las principales, dependiendo como a dónde llegamos, y también nos muestra países. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por otro lado también tenemos el rango de edad, lo pueden ver acá, acá está todo, lo podemos filtrar por mujeres, miren o por hombres y aquí nos sale pues como el rango de edad de, de nuestros seguidores y lo mismo el sexo, si le llegamos más a mujeres o le llegamos más a hombres, entonces aquí es donde yo les digo que de hecho hasta en sus productos lo pueden aplicar, por ejemplo eh, si ustedes eh, se dedican a realizar productos en cuero, entonces si la mayoría de, esos, de sus seguidores son mujeres, bueno podemos pensar en en publicar pues, más productos para mujeres, pero de pronto puedan crear una línea especial, por ejemplo, para el Día de la Madre. Entonces, esto les da más opciones para, para seguir, pues también, pues que les puede servir no solo en su estrategia digital, sino también en su producción. Y lo mismo por último acá, para terminar ya con las estadísticas de Instagram, eh, nos salen... Los, por días y por horas eh, en las cuales más hemos tenido seguidores. Listo. Bueno, por último, antes de, de empezar con Facebook y pues devolverles a explicar más lo del Instagram Shopping, que sé que es lo que más les interesa, <risa> eh, les quería también aquí contar algo, una novedad que tiene... Que tiene Instagram en cuanto a las respuestas de sus mensajes. Eh, por lo general, cuando tenemos una, una cuenta en la cual ofrecemos productos, nos van a escribir bastante respecto al producto, a lo que publicamos, etc. Para esto, eh, como pues digamos que tenemos muchas, si sí, tenemos muy, muchas preguntas y pues, para no estar todo el tiempo también pues muy preocupados del celular, pensando en qué nos preguntan y todo, eh, Instagram tiene una función para hacer respuestas rápidas esto no son respuestas automáticas ¿sí? son cosas, es una cosa muy distinta pero las respuestas rápidas lo que nos permiten es poder guardar nuestras digamos como especie de preguntas frecuentes, las respuestas de las preguntas frecuentes y podamos por medio de un comando activarlas y no tener que estar escribiendo además porque también entendemos que escribir desde un celular puede ser bastante eh, pues como complicado y desgastante entonces ¿cómo vamos a revisar eh, nuestra, o cómo vamos a poder crear nuestras respuestas eh, rápidas, entonces vamos a entrar aquí a configuración en configuración le van a dar clic, bueno, no entiendo por qué no me sale, también lo que les digo, o sea, como Instagram todo el tiempo está aquí, listo ya, negocio, entonces le dan a clic a negocio, y aquí en negocio tenemos tres cositas eh, pago de promociones, que es cuando realizamos publicaciones pagadas para que tengan mayor alcance, interacción, bueno, dependiendo de donde ustedes quieran llegar, contenido de marca, que eh, esto sí se aplica única y exclusivamente para las cuentas verificadas. Y respuestas rápidas, entonces aquí le damos clic a respuestas rápidas. Por ejemplo, aquí tengo una, hola, ¿en qué podemos colaborar? Sí, entonces de pronto si alguien nos dice hola, pues no sabemos qué más quiere, pues tenemos una respuesta para dar. Para crear la respuesta, entonces le damos clic en más. Perfecto, entonces, por ejemplo, eh, este quiere decir, no sé, horario, por ejemplo. Se me ocurre a mí. Listo, entonces, eh, horario. Entonces, acá podemos poner, nueve, saludamos, hola. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes. Esto es un ejemplo de lunes a viernes, de 8 a. m De 8 a.m. A 5 p.m., pues. por ejemplo. Esto en caso de que de pronto alguien nos diga que tengamos una tienda y oye, ¿a qué horas puedo eh, pues pasar por la tienda para conocer tus productos? Entonces, aquí dejamos pues como una, una pregunta... ...pues ya prediseñado. Bueno, mientras tanto... Eh, ...volvemos con un tema que dejamos al principio... ...en el tintero, que es Titanics ...y don, don Pacho Avilés... ...el sitio web donde pueden hacer el voto... ...titanix.noticias.caracoltv.com... ...categoría 3, Cultura. Bueno, nos saludamos a Don Pacho Avilés. Sí. Don Pacho Avilés es como uno de nuestros artesanos digitales que se ha conectado desde 2016. Sí. Él nos pidió ahorita que le activemos el micrófono que quiere saludarlos a todos. Claro. Entonces, podemos en un ratito cuando tú digas. Perfecto. Listo. Bueno, entonces, aquí ya guardamos nuestra pregunta. ¿Listo? Entonces, guardamos nuestra pregunta y bueno, nos llegó un mensaje. Ejemplo. Entonces nos vamos ya, no sé si saben, pero bueno, para ver el mensaje siempre lo van a hacer aquí en esta flechita que se ve arriba al lado del icono del IGTV. Entonces le dan clic ahí y aquí tenemos un mensaje. Entonces, por ejemplo, le vamos a responder aquí a Alexis Díaz, que nos hizo una reacción a nuestra historia. Entonces, aquí cuando a ustedes se les ve, se les activa eh, la opción de mensajes, le dan clic al más y aparece un icono como de mensaje con tres puntos. Le dan clic a ese icono y lo que yo les decía, entonces nos está preguntando un ejemplo por nuestro horario de atención. Entonces, para no ponernos a escribir, ya tenemos nuestra pregunta, nuestra respuesta guardada. Le damos clic a la respuesta, nos aparece y listo, la enviamos. Para que lo tengan en cuenta, recuerden que en redes sociales eh, no es necesario hablar tan formal, pues, obviamente, con mucho respeto, pero de una forma más fresca. Listo, continuemos. Ya después de hablar de nuestras, ah, bueno, esto también es algo muy importante y es que últimamente, pues, el algoritmo de Instagram ha cambiado la forma como, que es el algoritmo la forma como eh, los seguidores, los usuarios de Instagram ven las publicaciones de las personas. Entonces, eh, las últimas recomendaciones que nos han hecho es no exceder de más, en más de cinco hashtags, porque cuando se excede, estas publicaciones tienden a perderse. Entonces, la idea es que pues publiquemos máximo 5, 6 y, y no nos pasemos de 10, ¿vale? Bueno, como ustedes saben, eh, Facebook, eh, aparte de acortar distancias también, porque esta es una, una red que pues ha marcado también muchísimo la tendencia porque ha acortado las distancias de las personas, nos ha permitido eh, reconectarnos con... Con, pues con nuestros amigos, con nuestros seguidores, pero también eh, a nivel pues, empresarial nos permite tener contacto con las marcas a las cuales somos afín. Entonces, eh, Facebook, así como Instagram, es una opción muy importante para dar a conocer nuestros productos y también para, para vender. Eh, lo primero que debemos saber es que para, para poder, pues, para que nuestro, nuestra nuestro negocio se vea mejor y tenga más alcance, se debe hacer por medio de un fanpage. Bueno, entonces, eh, en el, el fanpage es el que le permite a uno la opción del me gusta, ¿sí? El que muchas personas le puedan dar me gusta y no como un perfil de persona al cual te tiene que enviar una solicitud para que okay. tú lo aceptes. Entonces, lo hacen por medio del de, de fanpage. ¿Listo? Entonces, ya cuando ustedes tengan su fanpage, eh, o Facebook también, al igual que Instagram, todo el tiempo están creciendo, todo el tiempo están cambiando, eh, por eso es muy importante que ustedes estén súper, súper, súper al tanto de, de las aplicaciones que manejan. Entonces, eh, esta nos da opción, por ejemplo, de plantillas. ¿Para qué? Para cambiarle un poco como la, la visualización a nuestro, a nuestro perfil. Espérenme un segundito... Bueno, entonces, como por ejemplo las plantillas, que es lo que yo les digo, para que se pueda cambiar un poquito la visualización de nuestro, de nuestro perfil eh, en, en Facebook, entonces, eh, tenemos aquí la pestaña aquí arriba, eh, donde dice página, tenemos muchas pestañas, está la bandeja de entrada de nuestros, de, de nuestro, cuando nos envían mensajes o cuando nosotros enviamos, el Creator Studio, que ya ahorita les voy a explicar de qué se trata esta herramienta, que es buenísima también para la administración de, pues, de nuestras redes sociales, de Instagram y de Facebook, las notificaciones, eh, estadísticas, porque Facebook también tiene estadísticas y hay que ponerle muchísima atención, así como a las de Instagram. Tenemos herramientas de, de publicación, tenemos aquí más, más cositas de configuración y eh, el, el, el botón de configuración. Entonces, para cambiarle la plantilla a nuestro fanpage o para crear nuestra tienda, vamos a configuración. Aquí en configuración también nos van a salir muchas cosas que yo los invito a que estén, pues a que las revisen. No las vamos a revisar ahorita todas por cuestión de tiempo. Son las 11 y cuarto ya de la mañana. y eh, Se nos está acabando el tiempo. Entonces, bueno, eh, lo que les quería explicar aquí brevemente es plantillas y pestañas. Entonces pues aquí podemos seleccionar la plantilla que nosotros queramos eh, agregarle a nuestra... A, a, nuestra, a nuestra fanpage. Entonces, aquí en editar las vamos a encontrar. Entonces, tenemos esta de compras. Tenemos películas, negocios, salas de espectáculos. Bueno, tenemos varias plantillas. Ustedes lo único que hacen es ver detalles, actualizar y de inmediato les cambia la plantilla. Nosotros ahorita tenemos el de compras, pues teniendo en cuenta que digamos que nuestra cuenta artesano de Juan el artesano es una cuenta ejemplo de lo que pueden hacer eh, pues a nivel comercial en Facebook listo también adicional a eso tenemos la opción de agregar o quitar pestañas entonces estas pestañas ya les muestro dónde aparecen entonces ustedes las ven acá aquí están nuestras pestañitas pero estas las van a encontrar o oh, no solo nosotros sino nuestros seguidores las va a encontrar aquí en el costado izquierdo de nuestra de nuestro fanpage aquí en ver más ustedes se dan cuenta miren aquí están tienda, publicaciones fotos ofertas ustedes pueden quitar estas o ponerlas dejarlas más importantes lo importante, depende también de, de, lo, de del impacto que ustedes pues quieran o lo que ustedes quieran eh, lograr pues con sus seguidores vale entonces eh, por lo general, cuando uno abre una, una un fanpage, eh, la tienda no está habilitada, entonces uno habita habilita la tienda. Ay, ven, un entonces uno generalmente habilita la tienda por medio del botón. Entonces, baja, baja. Entonces miren, por ejemplo, aquí está. Entonces, aquí digamos que ya la tenemos activa. Entonces, eh, la idea es, es crearla, entonces ustedes la agregan ahí y ya la crean. Bueno, entonces, recuerden, no sé, pues ahorita como estábamos hablando del Instagram Shopping, eh, uno de los requisitos eh, era, ah, miren aquí, si ¿sí ven, aquí podemos agregar, digamos, estas me faltan por agregar, si las quiero agregar, las agrego, si no, no importa. Ahí ya depende de lo que ustedes quieran. Entonces, eh, aquí ustedes con, pues, de lo que estábamos hablando del Instagram Shopping, perdón, eh, uno de los requisitos era tener un catálogo de venta en Facebook. Entonces, este catálogo se hace por medio de la tienda. Entonces, cuando ustedes crean acá la tienda, pues, ya agregan el botón y ya ahí automáticamente eh, les va a aparecer todos los pasos a pasos que deben eh, seguir directamente desde Facebook para crear su tienda. Bueno, cuéntenos si de pronto ya algunos tienen tienda. ¿Tienes alguna pregunta, eh? Sí, es si se puede cambiar una página normal de Facebook a un fanpage. O si tiene una cuenta normal, ¿cómo la convierte a un fanpage también? Bueno, no. Entonces, eh, una cosa es la cuenta, la cuenta, pues la cuenta personal de uno. Y otra cosa es el fanpage. Entonces, ustedes deben crear una página. Entonces, para crear página, aquí en estas opciones les da tus páginas, ver más, y aquí van a crear la página. Siempre deben crear fanpage, o sea, son... Digamos que en Instagram es distinto, porque uno cuando, se, cuando crea su cuenta en Instagram, lo primero que hace es crear su cuenta personal, y de la personal se pasa a la empresaria, ¿sí? O al comercial. Aquí no. Aquí tú con tu perfil personal debes crear una página, ¿ok? No es fan, o sea, digamos que le llamamos fanpage, porque así se llama, ¿sí? es como la página de nuestros seguidores, de nuestros fans, eh, pero eh, realmente es una página, ¿ok? Entonces, siempre le dan acá, crear página, entonces, por ejemplo, miren, aquí empezamos, digamos, empezar con negocio, eh, entonces aquí le podemos asignar un nombre, bueno, categoría, ¿ok? Y ahí les va, digamos que... Lo chévere de las redes sociales es que son muy intuitivas, entonces ustedes no se van a perder creando, sino siempre los va a llevar el paso a paso, el paso a paso, lo importante es que tengan como muy claro eh, el objetivo de la creación de su, de su fanpage, que tengan también a la mano ya como la información, la foto de perfil, la marca, cómo lo van a llamar, pues, todo esto, la categoría pues en la cual ustedes se van a inscribir. que por lo general puede ser arte, artesanía, venta, ok. ¿Listo? ¿Sí? Perfecto. Entonces, bueno, vamos de nuevo otra vez para Juan el Artesano. Entonces, cuando ustedes ya después de que les digo yo agregan su botón, le dan clic al botón para crear su tienda, entonces vamos a entrar a la tienda. Entonces, digamos que nuestra recomendación es que si ustedes crean su tienda en su fanpage, siempre puedan organizar eh, sus iconos aquí se organizan, a ver, les muestro, que no les mostré eso también, para que puedan dejar su tienda de primeras, ¿ok? Para que la gente pueda, pues, encontrarla más fácil. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, por ejemplo, eh, vamos a mover, digamos, publicaciones. Sí, entonces, acá uno puede mover las pestañas como... Ay, perdón. como uno quiera. Qué pena de fallas logísticas acá de caídas de objetos. <risa> entonces, si sí, ven acá las podemos modificar cuantas veces queramos. Entonces, vamos a dejar de primeras tiendas porque pues finalmente cuando tú creas un perfil de fanpage y quieres vender productos, lo más importante es que aparezca la tienda de primeras para que tu seguidor pueda darse cuenta que tienes una tienda. Pues ahora sí nos vamos para acá. Entonces aquí le damos clic a tienda y ya nos va a aparecer nuestra tienda. Entonces nuestra tienda la tenemos así. Entonces qué básicamente qué permite la tienda? Pues crear eh, productos, crear colecciones para pues ofrecer nuestros productos. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vemos, aquí hicimos estos, son, son productos de referencia, claramente, eh, pues porque obviamente no son de Juan en la Orquesta, no son productos de referencia, que ponemos como ejemplo para que ustedes se puedan guiar de mejor forma. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son los requisitos de tener? Pues la tienda, lo que les digo, tener productos, o sea, vender productos físicos y aceptar las políticas y condiciones de Facebook, que estas les van a salir ahí en el paso a paso de la creación de la tienda. Bueno, entonces, tenemos aquí los pasos para crear un producto, bueno, entonces aquí como vamos a, digamos aquí ustedes ven esto, ya tenemos un producto, entonces podemos crearlo, tenemos dos opciones, Ay, por... tenemos dos opciones, crearla, a, a agregarla, por ejemplo, aquí a donde están todos nuestros productos, o aquí aquí Agregar producto o agregarla a una colección. Aquí hicimos una colección prueba artesano digital. Esa es una colección que tenemos acá de prueba, la pueden ver. Entonces, cuando ustedes ven un producto que les sale, que es importante que tengan, entonces aquí empieza a jugar muchísimo. Eh, todas las recomendaciones que les hemos dado en las charlas que hemos realizado y en la de redacción de contenidos, y también... Eh, ah, sí, sí, la de redacción de contenidos, ¿verdad, uh -huh. En la que les hemos eh, aconsejado que deben hacer ustedes pues, para, para, para escribir los textos de las características de sus productos. Entonces, espérenme un segundo porque este no se ve. Por ejemplo, este. Entonces, si ven, aquí lo ponemos así, súper suave, entonces debe tener... El nombre la descripción el valor y pues enviar un mensaje si nosotros lo que queremos es eh, pues que de una vez se genere la compra aunque aquí es muy importante que ustedes eh, cuando creen su cuenta cuando creen su tienda eh, le pongan eh, como la opción de venta que no sea enviar mensajes sino de una vez la opción de compra para que también esto también les va a funcionar y les vamos a mostrar ahorita hicimos un ejemplo de error que es el que les vamos a mostrar al final, que deben tener muy en cuenta, pues al momento de configurar su compra, eh, la opción de comprar en Instagram, que ya la vemos aquí. O sea, digamos que es muy fácil reconocer cómo poner el botón, porque ya nos aparece cuando nosotros creamos el primer producto en nuestra tienda en Instagram, lo primero que nos, eh, perdón, en Facebook, lo primero que nos va a aparecer es configurar el botón de compras, porque pues ya automáticamente la aplicación detecta que estamos... Eh, vendiendo productos y que hemos creado un catálogo. ¿Listo? Entonces, para crear el, el producto lo podemos crear por acá o también lo podemos crear ingresando a nuestro administrador de catálogo. Entonces, vamos a hacerlo desde acá. Este administrador de catálogo es muy importante que lo tengan en cuenta porque desde allí vamos a poder saber eh, y, y conocer eh, cómo va a ser nuestro proceso para la creación del botón de compra en Instagram. Bueno, entonces aquí tenemos muchísimas cosas, tenemos diagnóstico. Esta es la aplicación del de Facebook Business. También los invito a que lo escriban de una vez. Facebook Business es la aplicación que cuando ustedes abren una cuenta eh, en Facebook, están administrando una cuenta, eh, les va a aparecer por defecto. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí no, por ahora, perfecto, listo. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un producto. Entonces, aquí dice conjunto bueno, tenemos varios atributos, tenemos varias pestañas, entonces le vamos a dar, aquí dice crear el conjunto de productos o orígenes de datos de productos. Entonces, le vamos a dar clic aquí en orígenes de datos eh, y vamos a poder agregar productos. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar acá un producto. Vamos a hacer el, el ejemplo. Entonces, tenemos varias formas. Cuando tenemos una tienda en línea, eh, hay diferentes aplicaciones de tienda en línea que nos permiten subir automáticamente los productos, digamos que una forma de importación, pasar de su tienda en línea a el catálogo de Facebook, los productos, y eso lo van a hacer aquí, en la segunda opción que dice Use Data Fits. Entonces, aquí van a poder subir esto directamente desde sus tiendas en línea. ¿A qué los invitamos? A que revisen muy bien como los términos y las condiciones y las, a, las diferentes opciones que les da su tienda en línea, porque como esta es una opción, digamos que se está dando recientemente para poder vender directamente desde las redes sociales, les puede servir bastante eh, pues, para poder subir sus productos. ¿Vale? En este momento, como artesano digital, no tiene tienda en línea, entonces vamos a hacerlo por. Vamos a hacerlo por eh, añadir manualmente un producto. Entonces le damos clic acá Add. Entonces clic en el Más. Ahí. Vamos, vamos. Listo, siguiente, le damos ahí en siguiente, entonces aquí nos dice agregar productos manualmente, entonces le damos a dar clic a agregar, entonces aquí vamos a buscar los productos que tenemos, eso aquí estamos buscando, buscando, entonces, estamos buscando, seguimos buscando, esto es lo que, esto es en lo que no debemos caer en que no tengamos listos y muy pendientes nuestros, nuestros productos. Es muy importante que los tengamos a la mano en las imágenes de nuestros productos para que sea eh, muchísimo más, más fácil más y, y más ágil hacer nuestros, nuestra subida de productos. Bueno, mientras buscamos los productos, aunque la María Rollave dice que ella tiene un fanpage, pero que no le sale el botón Studio Creator. Eh, no le sale. Eh, bueno mira la idea es que siempre lo busques en la parte de arriba donde se ven las pestañas eh, donde se ven publicaciones o sea cuéntanos si lo puedes ver desde, desde esa parte, ya les vuelvo a mostrar, ah bueno aquí ya tenemos esto pero entonces vamos a parar un segundito para responderle a Ángela uh -huh. vamos a responderle a Ángela rapidito bueno entonces por lo general cuando uno va a entrar a su fanpage, entra directamente desde, desde su cuenta personal o desde la cuenta del administrador del fanpage, ¿ok? Aquí nos aparecen, por ejemplo, donde dice accesos directos, me aparecen todas las páginas que yo actualmente tengo, eh, pues, como a cargo administradora, colaboradora. Entonces, le damos aquí a Juan el artesano. Y mira, Ángela, entonces la idea es que te aparezca siempre eh, el Creator Studio en la parte de arriba donde están todas las opciones de notificaciones, de estadísticas, de bandeja de entrada. Si esto no te sale, deberías verificar si realmente es un fanpage, porque esto sale absolutamente en todas las cuentas, ¿vale? Perfecto. Entonces, aquí, pues ya lo que les había dicho. Entonces, agregar producto manualmente. Entonces, aquí vamos a agregar la imagen de nuestro producto. Eh, le vamos a poner un nombre, vamos a ponerle a esto sombreros. Obviamente la idea es que ustedes tengan muy bien las características de sus productos, el nombre de sus productos, para que puedan, eh, pues también para que si alguien va a entrar a buscar sus productos, eh, lo haga más fácil, sí, o sea, esto depende también muchísimo de cómo ustedes tengan nombrados sus productos, ¿vale? La descripción, entonces vamos a ponerle eh, a este sombreros, sombreros elaborados, elaborados, en Irak. ¿Listo? Ahí pueden ustedes ponerle más, las dimensiones, eh, los colores, bueno, todo lo que ustedes, eh, lo, con lo que puedan eh, mejorar pues, la, la información de su producto y que su cliente lo pueda entender mejor, lo pueden agregar en descripción. Aquí en precio, vamos a buscar el peso colombiano que se encuentra por COP que es generalmente, pues, la moneda que utilizamos. Si ustedes, no sé, venden internacional y utilizan otra moneda, la pueden poner y aquí vamos a poner, todo, pues, un, un valor. Le vamos a poner este valor porque es un ejemplo, pero le ponen ustedes el valor que tienen. Eh, aquí, el enlace al sitio web. Si ustedes tienen tienda virtual y quieren poner directamente el enlace de este producto para que los lleve también a su tienda, lo pueden hacer, ¿vale? Le damos a agregar producto ahora. Ah, bueno, nos pide un enlace. Entonces, si nos pide el enlace que es obligatorio, nos vamos a nuestra tienda y le vamos a dar clic, por ejemplo, a nuestra colección. A ver si desde aquí nos sale el link. Bueno, desde aquí no sale. Entonces, a ver, a ver, a ver. Ve todos, acá los cuatro. Entonces aquí nos sale un enlace, entonces este es el enlace de la colección en la que más tarde vamos a, vamos a agregar nuestro producto, volvemos otra vez aquí al Facebook Business y damos copiar el enlace, pero pues lo que les digo, lo más recomendable es que ustedes tengan el enlace de su tienda en línea para que lo puedan agregar acá, y ahora sí le damos agregar producto. Ah, bueno, la imagen. Aquí empezamos bien. Esto es lo importante. Entonces, la imagen, aquí nos dice, sube un archivo de imagen en, pues en JPG o PNG que tenga un máximo 4 megas. Entonces, esto, escríbanlo y no lo pierdan de vista. Tenemos que reemplazar la imagen. Entonces, vamos a buscar una imagen que no pase de, los, de las 4 megas. Entonces, ya mismo vamos a encontrar acá nuestras imágenes. Listo, entonces encontramos nuestra imagen, vamos a ahora a cambiarla, ¿Está ¿cuánto tiene? Miren, si ustedes acá se dan cuenta, aquí está pesa 360 kilo, kilobytes, Camilo, kilobytes, entonces está muy bajita, nos tiene que dejar subir, le damos a abrir y la estamos reemplazando, entonces aquí pues no, obviamente nos va a cambiar toda la idea, es que ustedes si la imagen está muy alta y tienen que subir ese producto, eh, la puedan, eh, le puedan bajar el peso, para esto les recomendamos que vayan a nuestro canal en YouTube y allí van a encontrar las charlas digitales que hemos venido realizando desde 2016, eh, referente a edición fotográfica. Listo, Entonces los invitamos a que revisen esto. Eh, hace 15 días realizamos la última charla que tiene que ver con edición fotográfica. ¿Ya está activa, Camilo? ya está activa en nuestra página web www.artesanidaddecolombia.tv para que revisen allí hay varias opciones de edición de fotos que les pueden servir si necesitan bajarle el peso a su imagen. Entonces, aquí vamos a cambiarle el nombre a esto. Entonces, estos son cojines de molas. Listo. Entonces, aquí en la descripción vamos a ponerle un ejemplo. Entonces, cojines elaborados... Elaborados enteros. Eh, con aplique, con aplicación de molas, coma, elaboradas, elaboradas por mujeres artesanas de la comunidad indígena Gunadul. ¿Listo? Y lo que les digo, lo que más puedan agregarle a esto. Entonces a esto le vamos a dejar esta misma información y vamos a agregar producto, a ver si por fin, listo. Ahora sí, nos está dejando crear el producto. Cuando, digamos aquí podemos seguir agregando productos, pero pues no vamos a crear más en este momento, le damos listo. Cuando nosotros hacemos esto, eh, Facebook nos envía una notificación porque el producto entra a, a una especie de aprobación, ¿vale? Entonces, esto deben tenerlo muy en cuenta, no se va a ver automáticamente. Aquí creo que ya nos llegó la notificación de que ya se puede ver, ¿vale? Entonces, vamos a esperar un momento y ya les muestro a ver si ya se nos puede ver en el fanpage... Listo, todavía no Entonces volvamos a nuestra tienda. Aquí estamos en una colección. Aquí ya se puede ver. Entonces nos aparece. Cuando nos aparece agotado, digamos que hay muchas cosas que aparecen en errores. Entonces, para esto, eh, nosotros los invitamos a que siempre estén revisando. Si les aparece un error, vuelvan, ingresen, guarden, actualicen, hasta que ya eh, les aparezca muy bien la descripción. Si ¿Sí ven, un error. Entonces, esto, ¿esto pasa por qué? Porque, bueno, de pronto se fue el internet o, o porque la aplicación siempre permite también como que podamos entrar, editar y organ, reorganizar nuestros productos. Entonces, aquí, bueno, si se dan cuenta, nos aparece un abajito de cojines de molas en proceso. Este en proceso, ¿qué significa? Que Facebook está en revisión y en estudio de su producto para que se lo pueda publicar. Eh, ¿Qué pueden...? Esto que, digamos que, ¿por qué ellos hacen el estudio? Porque no podemos subir productos que no sean de nosotros, de pronto ya la imagen... O sea, por eso les digo, es muy importante, ¿no? Que los productos sean los productos que ustedes realizan. No vayan a subir imágenes de referencias, eh, de, de diseños encontrados en páginas web, ¿vale? Entonces, lo más importante es que ustedes suban los productos suyos, Entonces, ustedes le toman una imagen, le toman una foto, ya les hemos dado pues varias herramientas para que puedan tomar las fotos de sus productos directamente. Entonces, aprovechen eso y tomen ustedes directamente las fotos para que no les vaya a salir después un error de que de pronto eh, la imagen ya ha sido encontrada directamente en internet por Facebook y no, se les, no les permita eh, subir la, el producto. ¿Cómo vamos a ir? Eh, bueno, tenemos que, ¿cómo se, cómo, ¿cómo se verifica que realmente tengamos un fanpage? Bueno, pues, el fanpage, digamos que la forma más fácil de verificar es porque siempre les da la opción del me gusta o del like. Si lo ven acá, ya no me gusta esta página, me gusta. Esa es la mejor opción y la forma más fácil de verificar que tengamos un fanpage. ¿Listo? ¿Algo más? Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos nosotros aquí en cuanto a Facebook? Entonces, ya tenemos creado nuestro producto, entonces aquí ustedes pueden crear muchísimas más colecciones. A ver, a ver, a ver, les muestro. Crear anuncios. Miren, por ejemplo, estos son nuestros productos que hemos creado. Ustedes los pueden compartir, los pueden enviar. Eh, aquí también nos da la opción de compartir la colección. Ok, en administrar tu catálogo podemos crear también colecciones, aquí en conjunto de productos también nos van a aparecer todos nuestros, nuestros productos, crear conjunto de productos es crear una colección, entonces aquí le podemos dar el nombre, por ejemplo, aquí si yo quisiera agregar estos productos a una nueva colección lo puedo hacer por medio de esta opción que pues no se las podemos mostrar al detalle la, la aplicación de Facebook Business, pero les recomendamos que la revisen muy bien para que puedan pues como configurar de mejor forma su tienda para que pueda estar activa todo el tiempo. Bueno, listo. Entonces continuemos. Ah, bueno, yo creo que aquí ya podemos explicarles mejor cómo lo del Shopping Instagram, ¿vale? Entonces, atentos. Cuando ustedes crean... Como ya les había dicho, cuando crean el primer producto en su tienda, automáticamente se, les, se les, les va a salir esta, pues como este llamado que dice llega a más clientes con la función de comprar en Instagram. Entonces aquí le van a dar configurar, comprar en Instagram, ustedes pueden ingresar, entonces le vamos a dar clic y se van a dar cuenta de lo que sucede. Bueno, entonces aquí nos manda directamente a casos de uso, en casos de uso es donde se dan todas las opciones que nosotros podemos hacer y este era el error que queríamos mostrarles por el cual ustedes deben estar muy pendientes de activar muy bien sus cuentas. Entonces, nos salen dos, dos errores. El primero. Para usar la función Comprar en Instagram, conecta un catálogo de comercio electrónico de Facebook con el administrador comercial y luego asegúrate de que tu cuenta de Instagram empresas esté conectada con él. Y el otro es la función Comprar en Instagram, no es compatible con páginas de Facebook que tengan, en, eh, que tengan una sección de en la sección de compras de su fanpage la opción de mensaje para comprar. Listo, entonces aquí tienen que usarla, tienen que seleccionar un método de pago. Entonces, esto se los recomendamos al momento que vayan a crear su tienda, eh, su zip, sí, su tienda en, en Facebook, de que le configuren desde el inicio eh, un método de pago. Si no lo hacen, eh, pues digamos que se van a ver en problemas y pues lo mejor sería como eliminar la tienda y volverla activa con esta opción, de, con, el, con el método de opción de pago. ¿vale? Entonces, ahí que pueden agregar, ahí les da la, la, la opción de pues de agregar el PayU, de hecho hasta el WhatsApp, por medio de WhatsApp también pueden, pues, como configurar la forma para hacer los pagos y todo, entonces, eso los invitamos a que lo revisen, ahorita les vamos a dejar también como unos enlaces donde van a poder encontrar esta información más detallada, ¿vale? Entonces, aquí van a encontrar diferentes cosas listas para usar, entonces, la tienda en Facebook, lo que les digo, para ver la, la, la tienda, los anuncios para aumentar el tráfico, eh, digamos que tanto Facebook como Instagram tienen la opción de pagar por nuestros anuncios. No sé si ustedes han visto eh, cuando revisan sus cuentas personales que les aparecen contenidos con publicidad. Estos son los contenidos que pagan para poder uno hacer eh, anuncios, contenidos pagados, se debe tener un perfil empresarial. Para esto, pues no les voy a seguir hablando más de esto, porque la idea es que en la última charla de Artesano Digital que vamos a hacer ahorita en 2019, les vamos a ampliar muy bien este tema para que ustedes lo puedan conocer de mejor forma, así que también los invitamos a que estén pendientes de esa charla para que no falte. Listo, y acá nos da la opción de Instagram, cuando ya tenemos toda nuestra cuenta activa, cuando ya no tiene ningún problema, nos va a salir esta opción. Entonces, conectar tus perfiles de Instagram para la empresa, conectar perfil... Y aquí ya van a poder ustedes ingresar y se les va a habilitar el botón. A nosotros actualmente no se nos habilita. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con la opción de conectar el catálogo. Ok, entonces los invitamos a que lo hagan muy bien, a que se guíen muy bien. Que es lo chévere que Facebook también le da a uno, eh, por ejemplo, la, la información. El ¿Por qué? Digamos acá más información. Entonces aquí les cuenta muy bien el paso a paso. Entonces los invitamos a que estén muy pendientes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 El marketplace de Facebook eh, tiene como fin comprar, tiene como fin vender y descubrir, eh, pues, diferentes productos que tanto personas, de perfil de personas como perfil de empresas, ofrecen en Facebook, ¿listo? Entonces, esta es una, digamos que esta, esta función ya lleva varios, varios meses eh, en funcionamiento y ha tomado muchísima fuerza en Facebook, por lo que, como les digo, o sea, hoy en día, de hecho, también, eh, la forma las las formas de compras de, de las personas está cambiando cada vez queremos eh, ver pues ir a comprar eh, a una tienda física cada vez queremos que los procesos de compra sean más fáciles más efectivos y por eso Facebook ha implementado esta función eh, en su aplicación en su red social entonces eh, para las personas naturales la publicación de sus de sus productos es gratuita, pero para empresas hay que entrar pues también a la zona de anuncios en Facebook, así que hoy eh, nos vamos a centrar únicamente en personas naturales para que ustedes lo puedan hacer también pues, desde sus cuentas eh, de, de persona natural. Entonces vamos a entrar aquí a mi cuenta al inicio. Entonces aquí ustedes van a encontrar al costado izquierdo de todas las opciones que tiene Facebook como persona. Eh, vamos a entrar acá directamente. Ay, perdónenme, perdónenme. No es ahí a donde quería entrar. <risa> Listo, vamos a entrar al en Marketplace. Listo, entonces ahí ingresan al icono de Marketplace y van a encontrar muchísimas opciones de venta. La gente pues vende muchas cosas se dan cuenta acá, de hecho, me recomiendan como de pronto, o sea, que es lo chévere de, de Facebook también en este sentido, que como que te recomienda parte de tus intereses. Entonces, si una persona natural quiere, no sé, buscar artesanía, entonces vamos a buscar aquí artesanía, en artesanías, entonces a ver qué me sale con artesanías, entonces me salen ya muchas opciones para... Eh, eh, no sé, seleccionar alguna artesanía que yo quiera comprar. Por eso es importante que también en la descripción de lo que vayan a vender pongan como palabras claves artesanía elaborada en caña flecha, eh, artesanía, entonces ponen artesanía, coma, eh, sombrero elaborado, sombrero o el diablo, sí Cosas así, o sea que sea súper específico. Entonces para vender vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle acá donde dice vender algo. Aquí, ¿qué vendes? ¿Qué vamos a vender? Entonces vamos a subir primero la imagen del producto. Entonces vamos a subir, por ejemplo, eh, barniz. Vamos a subir esta imagen. Entonces, como se dan cuenta, también es una imagen de un peso pequeño. Vamos a darle a abrir. Abrir aquí ya la imagen empieza a cargar. Ustedes pueden subir varias fotos de, su, de un mismo producto. Esto también, ¿con qué se hace? O sea, la idea también es que ustedes van a entrar a vender de pronto algunos de sus productos por el Marketplace. Eh, suban varias fotos, tienen opción de subir hasta 10 imágenes por producto. Entonces, la idea es que ah, suban de pronto, si tienen eh, el producto de la referencia, en diferentes colores, suban distintos colores, en detalle... Eh, de pronto ya eh, puesto en uso también lo pueden subir eh, de diferentes formas entonces aquí vamos a ponerle a esto artesanía artesanía entonces platos elabora eh, platos que de eh, mopa, mopa mopa mopa pues que Ustedes como artesanos deben saber pues, que es una técnica tradicional de nariz. Listo. El precio. Entonces aquí le pueden ustedes agregar el precio. Le vamos a agregar pues, un precio ejemplo. Y aquí selecciona la categoría. Entonces aquí tenemos hartas categorías. Arte y manualidades, antigüedades, bebés, discletas, bolsos celulares. Tenemos una cantidad de, de categorías en las cuales también podemos enmarcar nuestro, nuestro producto que también sirve de filtro para que puedan las personas interesadas encontrar el producto. Vamos a ponerle arte y manualidades. Y adicional a eso, bueno, ya cuando tengamos todo esto, entonces le damos acá siguiente. Y acá nos dice, al realizar la publicación, confirmas que se cumple con las políticas de comercio. Entonces, aquí también aplica lo que les hemos dicho, que lo importante es que no bajen productos con, digamos, imágenes de referencia del producto, sino que sea el producto en sí, el físico, el que ustedes ven porque, Bueno, esto también nos va a dar la opción de que los interesados sepan que ese es el producto que van a recibir y no van a recibir otro, ¿listo? Entonces ya, ya cuando ustedes tienen esto acá, aquí dice dónde se va a publicar, que es en el Marketplace y le dan publicar. Ya después de esto también Facebook también hace un pequeño chequeo de, de su producto, de la información que están subiendo y ya después les sale eh, la opción de publicar. No lo voy a publicar porque pues, no voy a vender esto, pero es el paso a paso que deberían seguir ustedes para crear su producto en el Marketplace. ¿Cómo se les va a ver reflejado a ustedes eh, pues, que alguien está interesado porque les, va a llegar, les van a llegar mensajes a su Messenger en Facebook? Bueno, entonces cuando ustedes publican su producto, los invitamos a que estén súper pendientes de los mensajes que les lleguen para saber si eh, tienen alguna venta. El Creator Studio, entonces, es una herramienta también creada por Facebook que permite pues a los administradores de un fanpage administrar, programar, monetizar y medir el rendimiento de, de sus publicaciones. Allí ustedes van a poder encontrar también la opción de programar eh, sus publicaciones. Recuerden que, pues, por lo general, cuando tenemos una estrategia digital siempre debemos proponernos... Eh, una hora a la cual, en la cual debemos hacer la publicación, el seguimiento, la periodicidad, bueno, muchísimas cosas de estas que ya también les hemos venido publicando y eh, les, hemos contando, les hemos venido contando perdón, a través de nuestras charlas artesano digital. Entonces, el Creator Studio nos permite hacer la programación de nuestras publicaciones en Facebook. Aquí, digamos, esta es como la pantalla que nos muestra. Entonces, por ejemplo, nos da acá a conocer las publicaciones que hemos hecho, también nos muestra el tipo de publicación, las estadísticas también. Digamos que el creador estudio inició eh, con la opción de poder eh, crear videos y transmitir en vivo, pero como todo el tiempo las dinámicas de los negocios han venido cambiando en cuanto a los temas de programación y de publicación de contenido, eh, Digamos que Facebook también ha venido mejorando estas aplicaciones, entonces esta ya está mejorada, acá tenemos también la bandeja de entrada, si recibimos mensajes desde acá también los podemos, eh, los podemos responder. Las estadísticas, estas estadísticas que nos muestra en sí el creador estudio para Facebook hacen referencia a los videos, por eso les digo que estaba inicialmente pensada en videos, tenemos biblioteca de contenidos, que son las publicaciones que hemos hecho, por ejemplo, aquí hay un borrador, si se dan cuenta, entonces nos muestra el estado, la fecha, los detalles, las reproducciones, bueno, todo. Entonces, para crear una publicación, le dan acá en eh, crear publicación, aquí tenemos las opciones que podemos hacer, le damos crear publicación y bueno, aquí ya podemos crear la publicación que queramos y tenemos la opción también de programar. Entonces, aquí podemos programar con la fecha que nosotros queramos. Por otro lado... Eh, vamos a salirnos de acá entonces una de las digamos que también de los inconvenientes que han encontrado los editores de contenido, bueno los community manager de cuentas como Instagram es que hay que hacer todo directamente desde un celular, pues bien la novedad del Creator Studio es que desde eh, esta aplicación si tenemos enlazada nuestra cuenta de Instagram eh, a nuestro perfil de fanpage en Facebook Podemos también configurarla. Esto es súper fácil. Uno le da aquí en agregar cuentas de Instagram y ya. Y te va a aparecer la opción para poder también administrar tu, tu, tu, ¿qué? tu perfil de Instagram. ¿Qué podemos hacer acá en el, desde el Creator Studio? Podemos crear una publicación en el feed de Instagram o también eh, agregar un, un video por IGTV. Entonces, por ejemplo, aquí. Entonces, aquí, digamos, si tienen ustedes más cuentas, este Creator Studio no es propiamente la página web, sino se le va a crear automáticamente un, un perfil a la persona administradora del fanpage. Entonces, yo aquí, por ejemplo, tengo la cuenta de Juan el Artesano, entonces aquí vamos a publicar, vamos a escribir, no lo vamos a hacer, pero les cuento cómo es, entonces aquí pueden hacer un texto, pueden agregar el contenido y pueden también publicar, de hecho, si quisieran, también aquí en en nuestro, en el fanpage de Facebook, que realmente nosotros que les recomendamos que no lo hagan, que, que traten siempre de tener contenidos distintos en sus redes sociales. ¿Por qué? Porque si tienen un seguidor, un mismo seguidor, en su cuenta de Facebook y en su cuenta de Instagram, pues van a ver lo mismo, entonces no va a ser tan agradable. La idea es que traten, de pronto pueden eh, publicar los mismos contenidos, pero, digamos, si hoy publicaron un video, sobre cómo cuidar sus joyas, este video lo pueden guardar, porque obviamente pues es un contenido que les ha costado tiempo, dinero, bueno, hacerlo, entonces lo pueden guardar, y si lo publican hoy en Facebook, lo pueden publicar en Instagram el fin de semana, ¿sí? Entonces, eso es muy importante hacerlo, entonces aquí pueden subir un archivo, también súper fácil, a ver, subamos este, entonces aquí les aparece la imagen, aquí crees que en el texto, Escribamos el texto. Ay, perdón. Entonces, artesano digital, artesano digital y proceso. O oh, esto es un ejemplo súper básico. Entonces aquí les dice, miren, ¿cuántos caracteres pueden publicar y las menciones? Pueden hacer hasta 30, y hashtag hasta 30, pero lo que les... Dije, hace un momento, lo mejor es no, pues no publicar más de 5 o 6 hashtags ahora en Instagram. Listo, entonces cuando ya tienen su foto, acá les habilita la opción de publicar inmediatamente o de programar. Entonces aquí le dan a programación y aquí les sale la fecha. Entonces digamos aquí a las 30, entonces bueno, 29, vamos a publicar, por ejemplo, son las a las 15. A ver si antes de que se vayan ya tenemos esta, esta publicación activa y le damos programación, entonces cuando, listo, acá, les va a salir un, un, un mensaje de tu publicación, se ha programado, entonces de esta forma también podemos empezar a pensar de que podemos crear una parrilla de programación como ya se los hemos venido explicando en nuestras charlas y programarlas pues para que ustedes no tengan tanto, tanto inconveniente que si quieren publicar a las 8 de la noche tengan que estar ahí con el celular eh, abierto a las 8 de la noche, aquí ya me sale que mi programación, que mi publicación ha sido eh, programada para las 20 y 15 de la noche. ¿Qué, ¿Qué es lo único que le hace falta a esta publicación? que Digo, a esta herramienta para, para Instagram que no pueden ustedes hacer edición de los contenidos que vayan a hacer. Entonces, si van a hacer la programación, los invitamos a que tengan ya sus imágenes editadas, con filtros y si le quieren agregar, bueno, con todo organizado, con el formato que deseen, cosa que no tengan inconveniente para hacer la programación directamente desde, desde esta aplicación. Si no, ya les toca directamente, si no tienen la imagen editada y ustedes consideran que requiere cambios, y pues no lo van a hacer desde una aplicación de edición de video, sino directamente desde Instagram, pues que también de una u otra forma, ese es un plus de Instagram desde el celular, y que este tiene pues una opción pues súper, súper completa para para hacer publicaciones al instante. Entonces, eh, lo hagan pues ahí. Si no, desde acá les puede quedar muy bien. Al final, pues queríamos hacerles unas últimas, últimas recomendaciones y después que siempre se atrevan a crear contenidos divertidos, creativos, obviamente sin, sin quitarle valor a su producto y a su, y a su oficio. Recuerden pues lo que les hemos venido diciendo, que la calidad de los contenidos es determinante pues para lograr el impacto esperado en su comunidad y pues para generar eh, nuevos clientes, ofrezcan siempre realidades. Esto es algo muy importante para un cliente cuando recibe un producto y es el producto que no espera para ellos esos digamos que un poco eh, desmotivante y puede hacer que no ganen ustedes un cliente sino que lo pierdan, entonces es importante que en cuanto a la realidad es que siempre estén tomándole fotos a sus productos, que los tomen de la mejor forma, que si su producto es de determinadas medidas, ustedes siempre lo digan de determinados colores, bueno, esto es muy importante para que puedan tener clientes no solo de una sola compra, sino de muchísimas compras más. Eh, animen a sus clientes también a hacer publicaciones con sus productos, a que los etiqueten porque esta es una manera también de llamar clientes y de generar más impacto en las redes sociales. Atrevasen a probar diferentes formatos como los que hoy les mostramos de las historias, pueden ser contenidos distintos y creativos que los puedan ayudar a ustedes en la promoción de su producto. Creen la parrilla de programación para que de esa misma forma puedan ustedes programarse y tener más claro qué es lo que van a, a publicar en sus redes sociales y puedan utilizar de esa misma forma pues funciones como las que les mostré del Creator Studio y siempre respondan a las solicitudes, a los mensajes, a las quejas y a los comentarios de sus clientes en todos los canales que tengan habilitados para esto.